El tema principal de esta primera reunión en el segundo semestre fue la asignación presupuestaria a los proyectos de investigación y desarrollo, los PIDUNER, correspondientes a la primera convocatoria que fueron evaluados satisfactoriamente. Hay que resaltar que con la nueva normativa los tiempos de tratamiento de los proyectos de investigación y desarrollo se han reducido notablemente, así que estamos hablando de un periodo de cuatro a cinco meses. Como mucho, frente a los casi dos años y medio de promedio que teníamos de tratamiento previamente. A su vez, informé sobre el estado de situación del informe de autoevaluación correspondiente al programa de evaluación institucional de la función investigación más desarrollo más innovación, que es un programa que nosotros estamos llevando a cabo como universidad por un convenio con el MINSID. Eh, estamos ya prácticamente terminando el proceso de autoevaluación también estuvimos comentando que ya fueron cargados todos los trabajos seleccionados por cada una de las unidades académicas para las jornadas de AUGM Joven Investigadores que se va a desarrollar en Encarnación en Paraguay próximamente ya todas las facultades seleccionaron sus dos representantes y eh, también ya estuve dando algunas precisiones sobre la futura entrega de notebook de altas prestaciones que conforme lo que fue aprobado por el Consejo Superior a todos los proyectos de investigación y desarrollo y nobel que finalizan 2018 o posterior.